No todas las diferencias deben terminar en un pleito judicial. En un gran porcentaje se puede llegar a un buen acuerdo. La PRUC ofrece los servicios de conciliación civil y comercial o extrajudicial administrativa. Es importante en todos los casos contar los hechos a conciliar, las pretensiones e identificar a la contraparte y datos de contacto. Pueden radicar su solicitud de conciliación en nuestra línea telefónica nacional 018094808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.